Este es como una versión turística rápida. Si tienes 48, menos de 48 horas para. Menos, pues. ¿Cuánto Barcelona? tienes? 3 minutos. Hey, hey, guys. Tomar la UGAN. encontrar el paradero de la combinación. Esperar el bus TXL. Subir y buscar un asiento. Andar por una hora en el bus. Llegar a Tigre. Buscar la puerta que corresponde que no es la que decía el panel. Buscar la otra, perderme, encontrar la puerta correcta, correr, llegar a policía internacional. En resumen, perdí el vuelo a Barcelona. en Barcelona se supone que me iba a juntar con, el, con los chicos que ya han salido en este lot. Jaime y Gen que están en Barcelona estudiando. Hola. Perdí el avión. Perder un avión te hace sentir eh, muy tonto muy poco responsable eh, muy... te hace sentir mal te hace sentir muy, muy mal el staircase width te hace pensar en todo lo que podrías haber hecho mejor justo, o justo cuando no hay nada más que hacer es una sensación muy fea de fracaso es una sensación que no quiero tener nunca, nunca nunca más y lo perdí por tan poco, lo perdí por 7 minutos, por 7 minutos no me pude subir al avión. Cierto Jaime? Hey No. Jaime, <risa> Cuando nos vemos? Cuando, cuando digas miércoles, voy a estar impecable para adelante, cualquier día. Ay, verdad, claro, no, pero bueno, y antes también, antes también voy a preguntar a que, qué tal. ¡Tarán! ¿Qué digo? Nuestra casa es pequeña. Okay. <risa> el baño. <risa> la cocina es muy grande. Y esto es el resto de la casa y aquí ya se termina todo. Lin, lin, comedor, pieza. ¡Es todo! Como perdí bueno, vuelo. Tomé el vuelo, sí, siguiente. Entonces mi estadía en Barcelona se acortó en un día y una noche. Entonces las actividades que me tenían preparados los chiquillos se tuvieron que compactar. Esto es Barcelona en 14 horas. Tomar un amigo. Caminar por los callejones de gracia. Pueblo que canta nunca muere. Ver la gracia de gracias. La plaza. Tomar una caña en un bar con algunas pretensiones. Esperar un bus. Validar el pasaje. Ver el arco del triunfo. Saludar al muerto. Wow. Llegar a la estación Francia. Llegar al Gótico. Ver muchos callejones. Tomarse un mojito. Ver el palau de la Generalitat. Plaza de San Felipe Neri y Erick, sus metallas. Cruzar la Rambla. Modelos murales. Parque de la España Industrial. Subir a la Arena de Barcelona, Plaza de España, descansar. Hoy está rico esto, Es rúcula. Vamos Museo Nacional de Arte de Cataluña. El pebetero de. Bajar en funicular. Edificio de Albanar. Descansar en el puerto de Barcelona. Tomar una cerveza. La seguirá familia. Abel Please remain seated with your seatbelt securely fastened until the seatbelt sign has been switched off. We recommend you keep your seatbelt fastened whenever you are seated. When the seatbelt sign is switched off, you may use larger electronic devices, providing connectivity is turned off. Please be careful when opening the overhead lockers. Yeah, I'm going to the I'm to go to the I'm going to to the I'm I'm going to I'm I'm